Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estáis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy voy a hablaros de una forma de ganar dinero que no es común, no es lo normal, pero es muy interesante y se puede hacer de una manera muy muy sencilla. Y muy fácil. Todo el mundo en, dentro del ámbito del marketing en Internet, de lo que es afiliados y CPA, hemos haido, oído hablar del concepto CPM, que es coste por mil. Y también de lo que es que te paguen a ti por cada mil visitas. ¿Vale? Pues esta web te paga 3,80 dólares por cada mil lecturas. <ríe> es muy interesante porque, bueno, la vamos a ver ahora.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 de que te paguen por escribir esta web se llama vocal vocal así como como las vocales se llama vocal de momento está para público anglo pero no tienes ningún problema te la voy a mostrar ahora mismo mira es esta abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas verla o si quieres también te puedas suscribir fíjate que dice upgrade tu vocal por 4.99 al mes durante tres meses no es de pago. No es de pago. ¿Por qué entonces me dicen que me upgrade a tal? Muy sencillo. Porque yo le voy a dar a clic aquí para que lo veas. Como te pagan por lecturas, es decir, tú escribes una historia de mínimo 600 palabras. 600 palabras es increíblemente corta. No te preocupes. Es muy, muy fácil escribir 600 palabras. Y... Además, puedes subir tus vídeos de YouTube, tus playlists de Spotify, tus podcasts. Aquí aceptan todo. No solamente escritura, sino también tus vídeos, o todo lo que es media, memes, lo que tú quieras. Siempre y cuando cumplas el mínimo de 600 palabras escritas. Mira, vamos a ver por qué esta suscripción. ¿Qué incluye la suscripción? Mira. Los miembros de Vocal Plus reciben un aumento en sus ganancias. Esta página nos paga, ves, gratis. Estos son los beneficios, ganancias por cada mil lecturas, no mil visitas, sino mil lecturas. ¿Cuánto estiman ellos la lectura? Pues que se lean 600 palabras, que tú puedes leerlas entre 30 y 70 segundos. Es muy poquito, la verdad, leer 600 palabras es muy muy poquito. Cuando tú consigues mil lecturas en tu post, en tu artículo, tú ganas 3,80. Pero si estás en Vocal Plus, te pagan 6 dólares. Este es gratis, puedes empezar gratis, como todos, y te van a pagar si ves que estás teniendo un buen éxito y tal, ahora te mostraré unos casos de éxito. Pues tú puedes ganar hasta 6 dólares por cada mil lecturas. La plataforma te cobra 7% de fees o 2,9 si estás en B+. Como ves, hay una diferencia abismal. Y el mínimo a pagarte es de 35 dólares en el caso de gratuito o 20 en el caso de Vocal Plus. Vienen las vocal Bash, el Vocal Exclusive Challenge, que sí que los tienes aquí, pero aquí no. Ahora te hablaré de los Challenge. Bueno, luego ya vienen más cosas. Eh, sigue a tus creadores favoritos, bookmark tus historias favoritas. Puedes customizar tu página de creadores o puedes publicar en tu página de creadores. ¿vale? Esto solamente, estas dos últimas solamente con el plus. Pero esto lo puedes hacer, los bookmarks y seguir a tus favoritos. Es muy fácil convertirte en un partner de ellos, unirte es muy muy sencillo. Y es tan fácil como escribir. Ya sé que me dirás que tú no tienes habilidad con el idioma y que es difícil y en fin. Sin embargo, hay una forma muy sencilla de hacerlo y es con vídeos de YouTube. Ves un vídeo que a ti te haya gustado en inglés y luego tú puedes sacar la traducción. Y si ves que eso es mucho trabajo, tú te puedes buscar artículos PLR que haya montones a miles y empezar a hacer subidas de historias. Pero lo primero que tienes que hacer es darte de alta. ¿Ves? Si le damos a Join, tu nombre, tu email, tu password. Esto me hizo mucha gracia, súper secreto. Y eso es todo. Con eso es suficiente. Una vez que estás dentro, ya puedes empezar a hacer cosas. Yo ya estoy dentro, te voy a enseñar mi sitio es este. Este es el mío. Eh, como ves, no cambia nada. Es, es exactamente igual. Hay algo que se llama Challenge. Le voy a dar clic en Challenge. Y los Challenge son para que tú ganes dinero. Por ejemplo, esta. Sweet Nostalgia. Comparte qué estilo de moda te ha encantado y que quisieras volver a ver. Y te ganas mil dólares. Y le quedan cuatro días. Este otro. Waymakers. Comparte cómo planeas reducir tu huella de carbono y proteger nuestros océanos. 2.500, quedan 25 días. Este, Capture the Wild. Comparte tu mejor fotografía, ves aquí es una fotografía animal, y dinos cómo conseguiste la foto. 2.500, y quedan 39 días. Y luego estos son los winners, estos son los que han ganado hace poquito, ves. Y más, eh, esos son los los que están cerrados ya. 5.000, este fue buenísimo, 5.000 en premios. 5.000, 1.000, mil, mil, está muy bien. Eh, y no es difícil, por ejemplo, si tú tienes una buena foto de un animal salvaje, tú te vas a Google, a Google Trends, y empiezas a escribir tu historia y Google te la irá traduciendo. Y después hay una aplicación gratuita, bueno, no es gratuita, se pagó, pero tiene una parte gratuita que se llama... Grammarly. Y Grammarly, te la voy a poner aquí abajo, no te preocupes, te quitará todos los errores de gramática obvios que tengas. Así que, formas de hacerlo, hay formas de hacerlo. Tienes que estar dentro de la plataforma para participar en los challenges. Hay algunas historias que han ganado muchísimo dinero. Hay tres o cuatro casos de éxito de gente que ha ganado muchísimo dinero con sus historias. Y hay un montón de categorías tú puedes poner todas las categorías que tú quieras y empezar a, a ganar dinero con esto y luego puedes promocionar tus posts ellos ya tienen una buena capacidad de llamada voy a por ejemplo vamos a ir a vocal media y voy a llevarlo a similar web que es una web ya sabes que sirve para similar web para ver estadísticas de una página es similar web, esta misma. La primera no le doy porque es un anuncio y no quiero que paguen nada por que le dé clic yo. Le damos ahí, ¿ves? Vocal media, website, search. Y nos pone las estadísticas de Vocal media. Quiero que veas un dato muy curioso, muy curioso que a mí me llamó mucho la atención y por eso te lo estoy mostrando. Le voy a quitar esto para que lo veas claramente en la pantalla. Viene que son 3.5. Millones de visitas, millones. El promedio de visitas es de un minuto y medio, lo cual está muy bien. Páginas visitadas, tanto, y el bounce es de 60. Bueno, no es que sea brutal, está muy bien, ¿vale? Las visitas son de Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, India y Australia. Todo país es anglo. Pero, bueno, ya sabes, te he dicho que puedes hacerlo tú sin ningún problema. Está muy bien rankeado, va muy bien. Y vamos a lo que yo quería enseñarte. Mira. Reference Sites, es decir, ¿quién le manda tráfico a Vocal Media? IMDB, Medium, que está es súper buena, The Daily Beast, Leolis y Tab Tabgatli. Ellos le mandan. ¿Y Vocal Media a dónde llega? Mira qué interesante. Stripe, Stripe, Accounts Google. ¿Qué significa esto? Que la gente que entra aquí compra cosas. Compra. Van a Stripe. Van a pagar. Por eso es una muy buena opción cuando nosotros queremos hacer nuestros posts con un producto de Clickbank, con un producto de Hotmart. En inglés hay un montón, ya lo sabes. Y además, vamos a ganar también por visitas, bueno, por lecturas. Más o menos, si tomamos en cuenta la duración, nos tienen que durar entre un minuto y un minuto y medio leyendo nuestro post, que no es mucho, está bastante bien. Y además, y además, la gente te puede dar tips. Vamos a ver, por ejemplo, voy a darle clic a esta persona. Mira, ponen su enlace, ya sea en Instagram, y está seguramente que tiene ahí un montón de, de enlaces para pago, lo que ya he hecho. Y los que son de pago, los creadores de pago, tienen una opción de Stripe directa para que tú les puedas dar una propina, una propinilla. Tienes un montón de recursos, ves, resource eh, para creadores, eh, People Signing, Approach client, Creators for hay un montón de cosas. Y estos, por ejemplo, son ganadores de The Challenge, voy a darle aquí. If this, then that challenge winners. 1200 envíos y eh, el que ganó, pues se ganó un dinero. 10 mil, 10 mil <risa> dólares. En, en de Nostalgic Genials el segundo premio de 2.500 eh, un tercer premio de 1.000, está muy bien pero yo no me estoy enfocando a los challenge que sí, que están muy bien sino a lo que es ser el creador en sí mismo cuando you Yushu, bla bla bla, ves, este por ejemplo de este creador en entertainment, tú puedes hablar de lo que tú quieras, no tienes que hablar de absolutamente nada en, en específico, pero sí de lo que tú quieras, este por ejemplo habla de los de una serie de Netflix, de Office, ¿ves? y está ganando dinero por esto, lo cual está bastante bien, esta gente está especializada en lo que escriben, pero nosotros podemos escribir de lo que a nosotros nos guste, no tenemos que ser especialistas en nada, con nuestra simple opinión es suficiente, ¿ves? Nisi Cladcho Solo he escrito una cosa y según sus visitas, como está en la parte más alta de la lista, seguramente se ha ganado muchísimo dinero. Hay comunidades también: comunidades de creadores, Liminal, Confession, Education, Futurismo. Hay un montón: Journals, Motivación, Best Life, Fotografía, Marriage, Poetas. Un montón. A mí lo que me gusta es el modelo: el modelo de ganancias que es simplemente publicar tus historias, ves las historias. Draft, Submit y Publish it, empiezas a escribir tu historia y esperas las visitas. Ya está. Tú también puedes enviarle tráfico, está claro, tienes que enviar tráfico. Y empiezas a ganar dinero. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado esta nueva página que te paga por escribir hasta 3.80 por cada mil lecturas de más o menos un minuto. O si tienes la membresía de pago, 6 dólares con otras ventajas como yo la, ya lo has visto. Hay challenge, lo cual está muy bien y puedes participar, ya ves que no es difícil, no tienes ni que hablar inglés, puedes subir también tus videos de YouTube, puedes hacer cosas. Y es una manera en la que tú te puedes ganar unos dineros extras. Espero que te haya gustado, que tomes en cuenta esta forma de ganar dinero porque existen más formas de ganar un extra cada mes que no son solamente afiliados. O CPA, hay más formas de ganar dinero y ya te las estaré yo mostrando en mi canal. Además de las normales que son afiliados y CPA. Marketer, que tengas un excelente día. Me despido de ti. Comparte este video con tus amigos. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Suscríbete y dale like a este video para mejorar nuestro engagement en el algoritmo de YouTube. Un abrazo, Marketer, y recuerda que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!